Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bibi y el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno, de qué va a tratar el video de hoy? Va a tratar de un tag que se llama 30 cosas que nadie pregunta. Y me nominó mi amiga Anita Antiveros, que por aquí les voy a estar dejando sus redes sociales para que vayan y la sigan. Y también por aquí el video para que vayan y lo vean y obviamente vayan y lo comenten y la sigan y todo eso bueno vamos a comenzar mientras con el video pregunta número uno ¿Duermes con las puertas del armario abiertas? no regularmente las llevo a cerrar porque no me gusta que estén abiertas me incomoda que esté abierta algo que pueda estar cerrado dos ¿tomas el jabón y el champú de los hoteles? Um, no aparte no he estado como la gran mayoría del tiempo en los hoteles Así que regularmente llevo yo mis cosas y utilizo mis cosas y dejo las cosas del hotel en su lugar. 3. Utilizas los post las notitas esas que se pegan. <ríe> si les llevo a utilizar, de hecho tengo un... Marquito en mi cuarto y ahí a veces las pego Y anoto, me gusta mucho eso Es como que mantener las cosas muy bien organizadas Si se trata de libros o cuadernos Siempre están organizadas con esas cositas Pregunta número 4 ¿Cortas los cupones y los utilizas? No Aquí casi no llegan a ver como los cupones Y todas esas cosas, más bien son para las personas Que van al otro lado Yo tengo en serio demasiado tiempo que no voy al otro lado Entonces no, no las utilizo En mi casa sí las utilizan Pero yo no Pregunta número 5. ¿Prefieres ser atacado por un oso o por abejas? Por el oso no alcanzaría a correr. Así que las abejas creo que serán una buena opción. Sí, Quizás. Les echaré agua o no sé algo. <risas> Pregunta número 6. Dice, ¿tienes pecas? Sí. Tengo muchas, en serio, muchas pecas aquí. Que no se alcanzan a ver ahorita porque tengo maquillaje. Pregunta número 7. Dice, ¿sonríes en tus fotos? Sí. Siempre... Sonrío en mis fotos Me gusta provocar una sonrisa No sé, me gusta estar sonriendo todo el tiempo son muy risueña. Dice, número 8 ¿Alguna vez contaste tus pasos al caminar? Sí, de hecho todavía lo hago Me parece divertido estar así como que Cuando voy sola así como que a Uno, dos y esas cosas No sé, me entretiene un rato Pregunta número 9 Dice, ¿Bailas aunque no haya música? Sí si sí, llego a bailar, aunque no haya música Me pongo hasta cantar yo misma y empiezo así como A bailar sola Cuando estoy totalmente sola Número 10, dice muerde los lápices? Uh, tengo muchísimo que Pues no voy a la escuela y esas cosas Entonces, pues no No muerdo los lápices ya, pero sí los mordí Número 11 Dice, ¿De qué tamaño es tu cama? Mi cama es Individual Individualmente perfecta para mí Número 12. Canción favorita del momento. Hmm, la buscaremos. Está número 13 dice ¿Está bien que los hombres usen rosa? Uh, creo que es a elección de cada quien si sí o no usa rosa Número 14 dice ¿Aún ves dibujos animados? Soy una niña chiquita Así que déjenme decirme que sí Sí, todavía sigo viendo dibujos animados En mi casa, mis primos y yo todavía seguimos viendo dibujos animados eh, Número 15 dice ¿Alguna vez usas ¿Fuiste niña scout? No, no fui niña scout Pero en mi corazón y en mi ser Siempre quedaron las ganas de serlo Número 16 dice ¿Qué prefieres desayunar? Prefiero desayunar un plato de cereal con plátano Me encanta en serio Número 17 ¿A qué horas duermes? Ouch. Regularmente, antes me dormía a las 11 O a las 10 Pero ahora me duermo como a las 2 de la mañana Una 2 de la mañana eh, Número 18 ¿De qué te disfrazabas cuando eras pequeña? Mm, me llegué a disfrazar de bruja, de mini, uh, de bruja. <risa> y la única vez que recuerdo bien que, ay, que amén en serio, me encantó cómo me disfrazó mi mamá fue de, de... Fue de Esmeralda. Y de esa vez me enamoré de ese nombre, Esmeralda, me gusta. Y de hecho tengo una amiga del... Jardín de niños, que todavía nos hablamos Porque ella me encontró, ella me reconoció Yo no me acordaba, yo no me acordaba de su nombre Y siempre lo tenía marcado, Esmeralda Así que Esmeralda, si estás viendo este video Preciosa, te mando un abrazo y mis saluditos Número 19 ¿Qué animal soy en el horóscopo chino? Investiguemos Según el horóscopo chino, yo soy una cabra Soy una cabra Número 20, dice, ¿te gustan las telenovelas? Uh, veo novelas, pero no, eso es como que, ¡ay, oh, necesito ver una novela! No, las veo solamente. Dice, número 21, dice, ¿alguna vez has utilizado un arma? No, las he visto, pero no las he utilizado y no quiero utilizar ninguna, no me gusta. Número 22, primer concierto. No recuerdo en serio cuál fue mi primer concierto No recuerdo bien si fue uno de Julieta Venegas O si fue uno de Zoé No recuerdo Debería de recordarlo Dice, número 23 ¿Cantas en la ducha? Sí, me gusta cantar Canto en la ducha, canto en la sala, canto en el carro Canto en la calle, Canta todo el tiempo Número 24 Dice, ¿Crees en los fantasmas? Mmm Creo que no, porque no los he visto, pero si existieran. Y pensar en eso me pone siempre que Ay, no me gusta hablar de esos temas. 25. ¿Qué quería hacer cuando eras pequeña? ¿Qué quería hacer de grande? Yo quería ser, y todavía, quiero ser maestra. Es mi, es mi anhelo, mi deseo. Quiero estudiar pedagogía. Si sí se puede. Dice, número 26. ¿Usas pantuflas? No. Por lo regular me gusta sentir frío en mis pies Porque soy de esas personas de que siento calor en las manos Y siento así me estrés muy rápido Entonces no, no uso pantuflas Lo que uso son estas cositas La chancla asesina Número 27 ¿Has estado enamorada? Enamorada Sí, he estado enamorada y creo que para mí es una pérdida de tiempo Soy me dice muy amor se murió número 28, té o café prefiero el té no me gusta el café, no me gusta el olor que deja, no me gusta el sabor que deja en la... número 29, dice puedes aguantar la respiración si tapar tu nariz, sí sí es bien fácil, pero si es debajo del agua, no porque no me gusta no sé nadar aparte, no me gusta por eso no sé nadar, porque me da miedo eso Número 30 Dice ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Sí Cuando un amigo de Zombie Walk Le pidió matrimonio a una amiga Que ya de hecho ya están casados ahorita Pero esa vez lloré en serio Fue como oh, qué bonito! ¡Qué cursi! Pero qué bonito y pues bueno, ya fue todo el video de hoy De este hermoso tag Muchas gracias Anita por nominarme Y pues yo quiero nominar a alguien No sé quién de ustedes ya ha tenido Pero yo voy a nominar a Marlene. A Marlene Ages No sé cómo se dice, Marlene ya sabes Es el problema de siempre A Elizabeth MC, creo que no me acuerdo bien cómo tienes tu nombre mujer, pero también te nomino Y aquí voy a estar dejando sus canales Para que ven y lo sigan, obviamente con la fotito Para que ven y las vean También quiero a Bella, Bella te nomino No sé si tengas este tag, pero también te nomino Kawaii Makeup, también te nomino Querida Y vamos a nominar también A, a Magali Magali te nomino a también, para que hagas este tag Las que ocupen las preguntas Me mandan un comentario aquí abajo Y yo se los envío por un mensajito y también quiero mandar un saludito a Crisma Castillo que me dejó este mensaje tan bonito, muchas gracias, en serio hermosa, un abrazo enorme, enorme, muchos besos y gracias por tu apoyo. Y bueno, también les quiero dejar una recomendación que también les quiero dejar una recomendación que voy a estar tratando de recomendarlo todo el tiempo porque en serio a mí me encanta ver sus videos y de hecho le puse el otro día que era una exagerada pidiendo los videos, pero en serio, en serio me da mucha risa y me encanta verlos y es el señor Pinochet para que vayan y lo vean, no se lo pierdan, en serio, es una persona muy muy talentosa a mi parecer y sí me saca muchas risas. Así que vayan y déjenle un comentario y díganle que yo los mandé que van de mi parte, y que por favor suba videos más seguidos y más rápido, por favor y pues bueno, ya saben que les invito a seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información a suscribirte si te gustó el contenido de este canal si tienes algún video que quisieras ver en mi canal, no olvides comentarlo también aquí abajito y bueno, yo creo que ha sido todo por el momento, nos miramos después que tengan bonita tarde, bonito día bonita noche, o lo que sea bye bye